Alternative Technologies, como podéis ver aquí arriba. Mi cargo en la empresa es consultor especialista en soluciones, en mi caso de uh, producción porcina. Básicamente, nosotros somos una empresa distribuidora de software, aunque también tenemos software propio, y lo que hacemos relacionado con el IoT es ofrecer diferentes tipos de software que se adapta a la sensualización ya existente de las empresas. En nuestro caso, un tipo de software que distribuimos que se llama Porfirio es uno que captura todos los datos dentro de las granjas avícolas, ¿vale? de toda la sensualización de, por ejemplo, temperaturas, consumos de aguas, consumos de alimentos, ¿vale? lo que se toma al día a día y hace business intelligence y análisis predictivo de todos estos datos. Es una forma de consolidar los datos ¿vale? de todas las empresas que tengan diferentes granjas en una sola solución y bueno, es, eh, siempre ayuda, aunque al grupo veterinario, a los propios granceros, a gerencia para llevar la gestión, etc. Entonces, lo que buscamos en Agrifood es un poco ver qué necesidades tiene el sector y a partir de allí proveer de diferentes soluciones. Por ejemplo, también tenemos otras soluciones, como podrían ser el Atlantis Smart Manual, ¿vale? que es un programa. Digamos poder llevar una gestión y manejo bastante compleja de algo que bueno, se tiene que cuidar, porque no se puede hacer las direcciones en cualquier sitio y digamos que en un futuro va a haber normativa al respecto que eh, va a pedir que se haga ese eh, tracking por topes. Entonces, aparte de eso, otras herramientas que tenemos, en este caso eh, nuestras propias de Gris que no son las que distribuimos, sino que son las que nosotros hemos. Planner y el Fin Delivery, en este caso la sensorización que usan, pues el Fin Planner es básicamente sensores de nivel de grana en silo y el Fin Delivery usa chips de refit en silos. El, el primero hace uh, planificación y predicción de consumos de pienso según todas las granjas, todos sus consumos y la capacidad que tienen las uh, fábricas de pienso, ¿vale? para digamos. El transportista hace su trabajo, el móvil, detectar si lo con su móvil mismo y puede validar lo que ha hecho para que lo empiece a la empresa. El IoT, el tener todos los uh, mecanismos de tu empresa sensorizados, lo que permite es una captación de la información al momento, el poder tener una herramienta cloud, por ejemplo cualquier software de los nuestros, que te pueda uh, consolidar todos los datos y poder dar visibilidad a ese trabajo que se está haciendo, para hacer a partir de ahí Business Intelligence Diferentes praxis y uh, cómo digamos al final es mejorar, es llevar el correcto manejo del día a día, pero también a planificar a largo plazo para poder mejorar tu proceso productivo. Uh -huh. pues, uh, ¿Ventajas eh, que podrían tener? Bueno, pues eh, básicamente la visibilidad al trabajo de todo el mundo, eh, puedes hacer todo el análisis de datos que te sirve para hacer la mejora continua y. Uh, modernizas un sector, en nuestro caso es el sector agrario, el sector alimentario de alimentación animal, que necesita ese impulso para, digamos, poder recoger toda la información y tener ese conocimiento, ese know-how, digamos, tecnificado, que no lo tenga, digamos, repartido cuatro personas dentro de la empresa, sino que se conozca exactamente cómo se trabaja todo el mundo, que haya mucha visibilidad y que, digamos, se pueda ir mejorando el proceso La barrera a veces puede ser el propio usuario, porque cuesta un poquito cambiar de sistema productivo, pero lo que intentamos siempre es hacer proyectos de uh, implementación que permitan al usuario digamos, acostumbrarse y ver antes las ventajas que las pocas desventajas que podrían tener, que básicamente a veces es cambiar tu forma de pensar y modernizarte y trabajar de forma diferente a como lo llevabas haciendo los últimos 20 años, pero hay muchas ventajas y uh, simplemente se tiene que dar el salto. Y bueno, caso de éxito sería el hecho de haber podido organizar toda la estructura de las 75 granjas con sus consumos y toda esa información que antes estaba distribuida entre los 75 granjeros en una sola herramienta que es capaz de hacer la predicción automática de las necesidades de ese tipo de pedidos de pienso.